No quiero pensar en vos, estoy on, quiero dos, me mira hasta tu ojo estoy on, tengo dos, pensando en surmarflos, para vos, pa' mi bro. no pega ni con el club, estoy full, eso es bro. Mirame que no soy tú, yo que siento cool, el río la luz de la moon, por mi, por mi, si sí, en el sur, que saben que estoy on, que soy. que estoy Total. el miedo ya no me hace mal, entonces me siento en el aire, hablemos lo que no es real, conecto con tu singular, si ya llegamos hasta acá, porque no seguimos en el baile. Y siempre flow, siempre mami esperando salir del sol, traigo a mis hermanos del iglo, ellos graban temas mientras flow, mientras, frío, mientras frío. Que soy de otro lugar yeah, yeah. Pero no te panique Conmigo puede bailar y yeah, mandar party yeah. como cinco Con dedo cuando lo vimos yeah, yeah. Tom pimpeao con pincha mm, Y una lloria en tu grito quiero pensar en bo, Estoy on, quiero todo Me mira hasta tu ho Estoy on, pego dos Pensando en su flush Para vos, pa' mi bro No pego ni con la glue Estoy full, ellos bro Mami ya no sé cuánto más Así, solo quiero llegar a estar allá con mi shi, solo con mi shi. Porque soy for no me quiero ir, no perdón mi fe, queriendo seguir que no te voy a mentir, lo hago por ti, lo hago por mí. Juntos hasta el fin, juntos hasta el fin. Mi bitch, no puedo escribir si no es para ti No miento, bicho no me quiero ir Le quiero gran montaña de morir No puedo si no lo hago con mi sheets Con mi shit, por mi roto, To' pa' mi, to' pa' boy No se siente fin, tengo love, no me Voy yeah, a slow, dame un code Dame blow, dame todo Voy por vos, o oh, no voy, oh no voy No quiero pensar en vos, estoy on Quiero to' Me mira hasta tu hoe, estoy on Con la club, estoy full, es just bra. No quiero pensar en vos. Estoy on, quiero todo. Me mira hasta tu hoe. Estoy on,